Soy Gustavo Murillo, productor de El Paiche y estamos compartiendo las cabezas de Paiche. Pues nosotros pertenecimos a la cadena de valor agregado de Piaracá, que es la marca de Azorapaima.